viento, no me golpees y llévame contigo, o llévame a golpes, que a efecto será lo mismo, ya no maldigo tu existencia, de cara o de espaldas ya no te opongo resistencia, ven cuando quieras, llévame a donde quieras, pero ven y llévame contigo y hazme tuyo, tú.